Buenas noches tengan todos, soy Nagel Torres y estoy más que listo para presentarles los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica para hoy miércoles 22 de marzo. Los mismos serán certificados por el auditor Onil Quiñones de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro and Company y supervisados por el personal de seguridad de la Lotería Electrónica aquí con nosotros en el estudio. Y Loto Cash te espera. ...para cumplir ese sueño que tanto anhelas... ...con un millón, que se juegan ya mismito... ...y con la doble revancha tienes una segunda oportunidad... ...para ganar 500 mil dólares... ...y llegamos ya al medio millón... ...y si jugaste Powerball esta noche... ...pueden ser tuyos 96 millones de dólares... ...ya lo ves, de cualquier manera puedes ganar... ...y darle un giro de suerte... A tu vida con Lotería Electrónica. Soy Lotería, claro que sí, y ahora ya estamos listos para comenzar los sorteos de esta noche. ¿Y qué tal si comenzamos con el sorteo del Wild Ball? Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta noche. Es el 8, el 8. Ahora damos comienzo a los sorteos con el Pega 2. Boleto en mano, se jugó Pega 2, Pega 3, Pega 4, Loto Cash y doble revancha. Le deseo mucha suerte, el primero. Para el Pega 2 llegó, es el 4, el 4, el segundo. Anótelo, es el 2, el 2. El número ganador de Pega 2 es el 4-2. Repito, el número ganador, el 42. Veamos ahora los números ganadores esta noche en el Pega 3. Busque su boleto, lápiz y papel Le deseo. Mucha suerte. El Pega 3 comienza con el 1, el 1, el segundo. ...es el 6, el 6 y cerrando Pega 3. Es el 2, el 2, el número ganador de Pega 3 es el 1, 6, 2. Repito, el número ganador, el 162. Y, y acompáñame, vamos a conocer los números ganadores esta noche en el Pega 4. Suerte a los jugadores de Pega 4 que sabemos que son muchos. El Pega 4 comienza con el 2, el 2, el segundo es el 1, el 1 el tercero, para el pega 4, repitió el 1 el 1 y cerrando pega 4, repitió el 2, el 2, el número ganador de pega 4 es 2-1-1-2 repito el número ganador, el 21 12 y recuerda siempre jugar con multiplicador, el que aumenta hasta 5 veces los premios menores vamos a ver por cuánto te toca multiplicar Y el número del multiplicador esta noche es el 5, el 5. Ahora pasaremos al sorteo de Loto Cash. Mucha suerte y adelante con el sorteo. Busque su boleto, lápiz y papel. Mucha suerte. Un millón cuatrocientos mil dólares es el premio esta noche. Con Loto Cash, el primero es el 3, el 3. El segundo es el 13. El 13. El tercero. Llegó, es el 25. El 25. El cuarto. En camino. Está aquí, es el 23. El 23. El quinto. Llegó, es el 32. El 32. Y en breve conoceremos cuál es el bolo cash esta noche. Anótelo. Es el 10. El 10. Los números ganadores esta noche.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 El segundo es el 29, el 29. El tercero es el 13, el 13. El cuarto es el 3, el 3. El quinto en camino, anótelo, es el 14, el 14. Y en breve conoceremos cuál es el bolo cash de la doble revancha. Llegó, es el 1, el 1. Los números ganadores esta noche en doble revancha son 34, 29, 13, 3, 14 y el bolo cash fue el 1. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. No olvide no, siempre visitar nuestra página loterías de loteríasdepuertorrico.pr.gov. Los esperamos mañana en el primer sorteo a las 2 de la tarde. Que pasen todos una excelente noche.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 Aquí en compañía de otro de la casa, el señor.